hola chicos bienvenidos a The Gamer Squad protagonizados ¡Oh! por Nico, yo Planet y Juan Igual. y XD. y bueno aquí estamos formando nuestra nueva alianza que es entre nosotros cuatro se va a llamar el Gamer Squad y pues a partir de ahora vamos a estar moviendo videos casi casi todos los videos juntos pues ¿Listo? así, pues, así Entonces, como que todos video los videos a todos, o, eh, no, no, sí, no diría, claro. pero sí, sí, somos ahora el nuevo squad que va a durar por mucho tiempo, la mayoría, sí, sí. al principio, sí, mayoría, el, al principio comenzamos con la colaboración, Nico y yo, y ahora vamos con Planet y con Juanite esta vez estamos para hacer las misiones de, estamos jugando, Junior, <risa> <risa> <risa> mira Samu, le hago un pase, Samu, ¡Ay, ¡Ay, Ay, casi. Acá le dio miedo. Ah, se volvió. Mira esa bomba. ¡Oh, oh! Eso. ¡Oh, Uy, uh ven -huh! cañico, no se fue a ningún medio. No se asustó. Miren bien. Ah, no, no, no reset. Bueno, eso, oh, casi. Teria ¡Oh! de Dios. De Qué, ¿Qué cosa. No, fuera de área, fuera de área. Boom. Toma, toma. Si es un deriva, no lo matemos. es un deriva. Yo lo veo como un bo. Estoy hey, hey. en una carrera mundial ¡Jajaja! voy a tirar oh, Qué fuerza ¡Qué es, ah, mentira, que imagino, ¿Qué es golpear que con dianas bien. con el balón de fútbol? Bueno. That's the wrong oh! Oh! ¡Buena! Uh.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 Ok, okay, no, no. Estamos, vamos, estamos, vamos. vamos a nosotros, ¿De de la la la no, vamos a nosotros... Ah, sí, sí, vamos a, hacer, vamos a un carro 4. Ah, sí, sí, sí, sí, pero ya, la no, ya, no, estoy, no, eso, eso, eso, eso, eso, no, no, malo, no, quería manejar. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Camioneta Buena música para un momento, pasó? ¿no? La que está en oh, la radio sí. de... está sí, sí. buena, está buena Música de persecución no, me <risa> me ver, yo me hago a este lado <risa> Sí, Juan y Juan e y Juan se hace la lado derecho policía <risa> <risa> <risa> Policía Nacional <risa> Si eso tuviera en formato película sería chévere. Oye, ¿qué le pasó a su carro? ¿No era un Ferrari? Oiga, me están disparando Sí No, no ustedes Eso, lo pasamos Policía Nacional que sí, que vaya, vaya. Vaya. Venga, estamos, o sea, todos bien, estamos, bien, estamos sí, sí. con menos de 30 de vida. Bueno, bueno, venga, Nico, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, ¡NICO! venga, venga, venga, venga, venga, venga, Nico. ¡NO! 3, 2, 3 Ya valió, Kaka No, güey, era una milicima de segundo. No, tú puedes no, eres una milicima de ese Oigan, ¿saben quién se vota un Scar? Oiga, parezco, parezco un angelito en ese momento Porque tengo Yo en el En la primera universal, partida de, de la temporada 6 sí, hablé con un bot y me dio una Scar dorada Oye, <ríe> Y se sí. lo re. Me senté, Ay, de hecho no me senté Venga Samu, hágale wey, no tiene mucha vida eso. Ah, Puedo ¿qué hacía? ¿qué hacía? Tengo con, con el compa ¡No! Puedo, con Puedo con el compa. Compa Puedo. Puedo. ¡Muere! ¡Eso, Samu! ¡Eso! ¡No, Samu! No, ¡No, eso! ¡No, chicos! ¡No te dejes bajar, Samu! ¡No, Samu! Solo oh. bueno, se ¿no? falta decir que sí, eso eh, es lorísimo ¡Eso! es! ¡Juan es por ¿Qué? atrás! ¡No estamos matando a todos los 4, bueno, bueno. Si alguien quiere ir por por mi tarjeta yo haría mucho a lo que voy a hacer a continuación lo voy a hacer solo por motivos de diversión. Correr. Samu, siga corriendo con lo que estoy haciendo. Oigan, váyanse en este Ferrari. Yo voy a coger otro que encontré ¿Qué? Alguien me atropella. Samu, Samu, y Samu y Juanes váyanse en ese Ferrari, yo voy a coger otro. Ah, espérense que yo, es que yo Ah, dame tu misión de esta, mamá, a darle Perfecto, perfecto. no me que me dejé demasiado. No, no, no, no, vamos, no, sí, sí, sí, sí. no vamos a hacer este Ferrari. ¡No! ¡Venga, te mal! ¡Juanito! ¿Pero ¿por qué nos dejas? No, vamos a hacer el Ferrari. Porque el yo les dejé un Ferrari? Ah, ¿verdad? Sí, si hay no hay escapan de zona, no, es, es su problema, Porque yo les dejé un Ferrari? ¡Uh! ¡Trelo, trelo! ¡Vámonos! Espérame que necesito un gordito. Oiga, ¿dónde están? ¿Dónde está la gente? que. ¡Juanes! No tenemos que ir! Espérate que me estoy no Oiga, ¿ustedes dónde están? Tengo no. un... ¡No! Uy, Corre, están? ¡Vamos! ¡No sé! No. Cuéntate, no, eh, eh. creo que uno, que uno Demasiadas Uy, balas Demasiadas balas, hay dos con el mismo arco ¿eh? Eh, eh, Esto es esto es una pelea arqueada ¿Con bueno, el mismo arco? Madre, no me muero, ahí, que me muero, me que me muero, a Nunca pensé en hacer esto. ¡Ya, Rushen. No. Está estoy, está estoy oh, no, no. No, ¿Dónde no. No, no. replay, Mantén, Mantén, No, no. está no, no. No, no. me, me no. ¡No! Hey, me Parre, me me miré, no, no, no, no, no, no, no, eh, la bajé, la bajé. Que no, la no, sé, vale, vale. La no, no, no, perfección. no, no, no, me quedan no, más, no, no, no, no, no, quedan no, no, no, me están matando! Pero menos hice... Así se Oiga, oiga, <risa> tengo <risa> dos de vida. ¡No! Perdimos a soldado. Uy, pero es que no... Estaban ahí, Toma, toma, toma, Bueno, bueno. Se lo veo, lo lo eh Eh, eh. ¡Nos! ¡Hátelo, notelo! ¡A tu casa! Uh -huh. <risa> Tenemos a animar Johnsy ¿sí? sí. Fuiste un honor eh, Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Entonces, este es un, el primer video de todo el Gamer Squad Entonces, espero se hayan divertido Sí, espero que haya sido su agrado Y pues, adiós Sí, espero, espero les guste todo el contenido vemos! que hicimos y porque, porque vamos a hacer mucho más. Uh -huh. Nos vemos.